Vamos en Parque Rambla Rambla de Barcelona. Yo le conto una chiquita. A mí la llevo por mi casa. Yale. Sí. que la rambla. Que la rambla la Barcelona. Yo le conto una chiquita, a mí la diva por mi casa. Yo le quiero a ti, a ti, ven, ven, ven. Yo le quiero a ti, a ti, ven, ven, ven. Yo le quiero a ti, a ti, solamente a ti, a ti. Solamente que yo te quiero, ven, tú eres pa' mí. Yo le quiero a ti, a ti.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 rambla de Barcelona Yo le encontro Una chiquita A me la digo Por mi casa Ampecinto A Paseo A Yo le encontro Una chiquita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 Ven, ven, ven, yo le quiero a ti y a ti, ven, ven, ven, yo le quiero a ti a ti, solamente a ti a ti, sabes que yo te quiero, ven, tú eres para mí, tú eres para mí, tú eres para mí, tú eres para mí. Hola, muchas gracias a todos. Gracias